Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fermín y soy uno de los cofundadores de Claves21. Les doy la bienvenida al primer módulo del curso de Comunicar la Biodiversidad que estamos desarrollando junto con el apoyo de Air Journalism Network. En este módulo abordaremos los aspectos básicos, teóricos, de la biodiversidad. Por eso lo hemos denominado la ciencia de la biodiversidad. Encontrarán una serie de documentos clave, videos, infografías, materiales con los que podrán trabajar y aprender conocimientos importantes que nos permitirán avanzar en los siguientes módulos en aspectos más prácticos. En primer lugar, habrá una guía de preguntas clave donde abordaremos conceptos básicos de la biodiversidad. También encontrarán contenidos relacionados a los aspectos internacionales de la biodiversidad y las negociaciones de la biodiversidad, y también los actores clave de la biodiversidad, la sociedad civil, organizaciones internacionales y demás. También abordaremos la relación de la biodiversidad con conceptos importantes como es el caso del cambio climático. En este módulo habrá una consigna que tendrán que responder y también una tarea que podrán responder en el foro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Damián Profeta y estoy muy contento del de, de inicio de este curso sobre comunicación de la biodiversidad que organiza Claves 21 con el apoyo de Earth Journalist Network. Bueno, para arrancar este primer módulo de la ciencia de la biodiversidad, me parece importante plantearnos tres preguntas iniciales. En principio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de biodiversidad? Bueno, el término biodiversidad deriva del concepto de diversidad biológica. Esto se refiere a toda la variedad de vida que hay en el planeta y las relaciones que se establecen entre las diferentes especies y con el entorno que, que habitan. Esta biodiversidad, esta diversidad biológica, no solamente se refiere a plantas y animales, como comúnmente se puede pensar, sino que también incluye a todos los microorganismos y a todo el material genético. ¿Por qué es importante entonces la biodiversidad para los seres humanos. Bueno, la biodiversidad es fundamental porque de allí obtenemos bienes y servicios eh, primordiales para nuestra vida y para nuestro bienestar. De la biodiversidad surgen las fibras que forman nuestra ropa, nuestros alimentos, nuestros medicamentos, los combustibles, los materiales de construcción, entre otros. Además están los servicios ambientales que provee la biodiversidad como la regulación del clima, la fertilidad del suelo, la fijación del dióxido de carbono, tan importante en la lucha contra el cambio climático, la descomposición de los residuos, entre otros. Finalmente, están eh, los beneficios éticos, estéticos, artísticos, educativos, culturales, recreativos, científicos, que provee la biodiversidad. Por eso es muy importante. ¿Por qué es importante la biodiversidad en el contexto latinoamericano? Bueno, les voy a dar dos datos. El primero, de los 12 países considerados megadiversos, es decir, con una gran cantidad de biodiversidad en sus límites, de esos 12 países megadiversos, 7 están en América Latina. El segundo dato que les voy a dar es que se calcula que el 40% de la biodiversidad del mundo está en nuestra región. Llama la atención, entonces, que estando tan presente la cuestión de la biodiversidad y siendo tan urgente su conservación, los temas de biodiversidad no suelen estar en las coberturas de los medios de la región. No se puede cuidar lo que no se conoce. Ese es el aporte que queremos hacer desde este curso. Dar información, proveer conocimientos, dar recursos para que podamos conocer y cuidar la biodiversidad.